A ver, tan, tan difícil no es ser crítico, tan difícil no es a no ser que no seas una persona neutral, a no ser que seas una persona que, al igual que los de Sony, no van a decir nunca... El de lazo Youth del PC es una mierda, el Force Pokémon está roto, el Days Gone, que a día de hoy todavía sigue... Eh, no lo van a decir eso ya lo sabemos pero aquí en Petit Comité ¿eh? para con todos los que sean de Xbox eh, lo que hizo Arcane, lo que hizo Bethesda ayer fue un completo fracaso es una basura de juego no, pero es que la narrativa no, me importa un carajo la narrativa ahora mismo, justo al salir el juego al me lo descargué en la Series S. sabéis que yo tengo la serie F y tengo la serie X Ahora, hoy, ya a la hora de comer... Voy y lo descargo para la Series X... Lo vuelvo a probar... Veo que se han mejorado muchas cosas... Pero sigue mal... Roto... Pero roto... O sea, cosas... Las texturas... Eh, bueno, lo de ayer... Lo, lo, lo de ayer ya es que no tiene ni nombre... Y, y por eso lo, lo grabé... O sea, quiero decir... Para que quede patente... Es que no carga ni las texturas... ...cuando está de, en interiores... ...ustedes sabéis... ...en interiores... No, no, ...que no es lo mismo que cuando está afuera... Eh, ...no debería de ocurrir... ...y sin embargo ocurre... ...los enemigos hacen cosas súper extrañas... ...ahora ya se comportan un poquito más normal... ...pero... pero ¿qué, ...¿qué dije yo? ¿qué dije yo en, en, en, hablando del Redfall? ...que va a necesitar parches... ...pero yo me refería simplemente... ...a lo de los 30 frames por segundo... ...ahora resulta que... Algo de razón, sí que tenían todos esos haters de, de Xbox cuando decían y ese no es el mayor de los problemas, espérate a que, a que lo pruebes. Bueno, pues yo ya lo he probado dos veces, en una serie S y en una serie X. No me vengáis con vergas, no me vengáis con mierdas intentando tapar el sol con un dedo. Yo entiendo que tú eres de, de Xbox, yo también lo soy y por eso me estoy quejando, porque esa no es manera de sacar un juego. Ni a 30 frames por segundo, sabiendo que la consola puede ir hasta más de 120, no es justificable. No es justificable que el de Island vaya de puta madre, con unas pedazos de texturas, que, eh, un modo de juego, todo. O sea, pero real roto todo, hasta el menú. Hasta el menú. Ahora mismo, después de comer... Eh, como digo, he descargado otra vez el juego ya para en la Series X, a ver, cómo, a ver cómo va la Series X. La serie X evidentemente se ve mejor, pero sigue teniendo millones de fallos, de bugs y sobre todo las texturas. Me quedo impresionado con que mejor no te acerques a un objeto o a una pared... ...o a una planta... ...porque vas a ver que es... ...del año 2011... ...o sea parece que el juego es... ...hay gente ayer que, dije, que decía... ...aparece BioShock... Um, ...y BioShock es un gran juego... ...pero en su momento... ...igual que el de island 1... ...fue un gran juego... ...en su momento... ...hoy... ...tú sacas un juego triple A... ...con esos gráficos... ...y perdona que te diga... ...pero te mando a tomar por culo... ...no se ve... No se puede ni leer. Te acercas a una ambulancia, eh, la cruz y todo lo que tenga escrito y se difumina conforme te vas acercando más, se va difumo, difuminando. Todo, todos estos problemas, ¿eh? Eh, para que os deis cuenta, si yo me descargué el juego ayer, bueno hoy, mejor dicho hoy, pero de madrugada, a eso de las 3 48 y ya tenía un parche ya tenía una actualización de unos 4 no llegaba a los 8 gigabytes o sea que, que pretendíais solucionar con esos 8 gigabytes punto número uno segundo eh, no pero es que la narrativa que te dejes de la narrativa que no estamos en sony copono cojones que no estamos en sony con la mierda de perijuegos que estamos pagando un así no se saca un juego lo voy a dejar bien claro así no se saca un juego si se sabía que el juego no estaba preparado para salir y lo han sacado simplemente por cumplir yo prefiero que recapitulen y digan lo retiro y lo vuelvo a poner hasta, es más, como consejo porque sé que no lo van a quitar os digo, esperaros porque eh, tienen que arreglar un montón de cosas todavía pero un montón de cosas todavía es increíble y, y ya luego, ya podéis perderos en la narrativa todo lo que queráis. Pero por favor, lo, lo, de verdad, luego le pedimos a los otros, a los de Sony, que oye, sé un poco más autocrítico que el, el de Last of Us ha salido mal en el PC, casi se carga todas las computadoras, que el Force Walking, mira cómo ha salido, también roto, y no queréis hablar del tema, ya. Porque todo lo que haga mi compañía es lo mejor. Son compañías, son compañías, son compañías. Y no les importas un carajo. Hay que decirlo ya, una puñetera vez. Porque la gente luego va y dice... Ay, Dios mío, mi, mi, mi compañía favorita me ha fallado. Pero es que, esto, es que esto es de locos. Ha metido la pata. Fijaos si ha metido la pata. Empezó ya mal. Empezó ya mal. Cuando en su afán por bloquear cualquier... Eh, grabación de su juego antes de que saliera para todos se llegó hasta a autobloquear en twitter porque como se puso tan brava arcane con el tema de, de que no, no se filtrara ninguna imagen ni ningún vídeo que al final salieron vídeos eh, antes de refiero, antes de o sea, el, ayer día 1 eh, día salieron vídeos PC a toda la mierda que habían hecho para que para que no se filtraran porque ahora claro, había gente que ya eh, gente de pc que ya había recibido el juego entonces pues, o, o gente de, de otros países que ya estaban haciendo los gameplay pero es que es que es de, es de cajón que estamos en, en el 2023 no en el 2014 fíjense en estos dos NP, eh, eh, npcs muertos esto, esto, no, esto no me lo vendes tú en el 2023 y no me lo vas a vender ni a 70, ni a 80, ni a 60 pavos porque no, porque te lo tira a la cara no, pero es que la narrativa, que me da igual la narrativa, Dios santo me da igual la narrativa, el juego está roto o es que no os dais cuenta bueno, sí, os dais cuenta pero, pero no pero no, es que yo es que estoy acostumbrado a meterme con Sony y nada más, cuando le pasa a Microsoft, pues no digo nada no, eso es lo que pasa. Y aquí, aquí tengo yo unas cuantas perlitas que es que, es que de verdad. Mmm, dice, llevo más de cuatro horas jugando. O sea, es que estamos intentando un poco blanquear. Aquí mmm, no predicamos con el ejemplo, ¿eh? Algunos no predican con el ejemplo. Dice que lleva más de cuatro horas jugando al Redfall y tengo que decir que gráficamente no es sobresaliente. Tiene gráficos de la década pasada, del 2003. No es sobresaliente, pero las críticas están totalmente desmedidas... ...y son fuertemente influenciadas por los 30 frames... ...porque a mí me importa un carajo los 30 frames... ...me da igual los 30 frames... ...es la calidad gráfica, son las mecánicas de juego... ...es la inteligencia artificial de, de los enemigos... ...que están rotos, coño... ...que están rotos... ...así no se saca un juego... ...que te estás gastando 70 pavos en un juego... ...las personas que se han comprado el juego... ...y que le han tenido que llegar... ¿Se han gastado un dinero para luego que tener que esperar cuatro meses a que esta gente le ponga los parches que sea para que el juego se vea jodidamente bien? Pues no, pues haberlo sacado cuatro meses después. No, no, no jodáis. No jodáis. No jodáis porque estáis haciendo lo mismo que los de Sony. Estáis haciendo lo mismo que los de Sony. Y me tenéis... Harto, me tenéis. Algunos. Pero harto. Porque es que no se puede concebir que ese doble rasero de, no, bueno, es que arcanes tal no es no, bro, es que no, bro, es que no, bro, es que no, bro es que no se puede sacar un juego así no se puede sacar un juego roto porque lo va a comprar su tía, la del pueblo su tía, la del pueblo, lo, lo va a comprar eso no son maneras de sacar un juego ¿no? y te lo a día uno, gratis, yo estoy pagando la suscripción precisamente para que salgan los, los juegos el día uno pero no rotos, no rotos a otros eh, youtubers a fines de Xbox, por lo menos han tenido eh, no sé si, si lo habrán dicho lo habrán dicho de una manera políticamente correcta y tal y cual y no os la estarán diciendo como lo estoy diciendo yo que ni os descarguéis el juego olvidaos del juego, echarle por lo menos yo qué sé, dos meses hasta que se arregle todo porque está roto, pero roto mmm, vamos a ver el menú principal menú principal eh, nos aclara va con un puntero que es esa, ese circulito, ¿no? Como un, con un puntero, también se puede con, lo, con, lo, con la cruceta, pero no se entera si es con el A. Le das al a la, hay que darle al a la, o darle a, a, al botón. Y... Todo roto. O sea, es que, es que jamás he visto yo lo, lo, lo que he visto ayer, entre ayer y hoy, porque claro, ayer, ayer que es ayer, ayer a las 3 de la mañana, uno de los primeros españoles... Que he podido eh, jugar a, al juego junto con otros que estábamos despiertos a esa hora. Nada más. Somos los que hemos visto toda esta mierda que estáis viendo, por cierto, arriba. ¿eh? Todo el vídeo de, de, de, del juego. ¿eh? Fijaos, yo qué sé. La, la, la, las mordidas. Eh, cómo se veía. Las texturas cuando te acercas a cualquier cosa que te acerques. Empieza a, difu a, a difuminarse y a pizzerarse de una manera abrupta y dices tú, Dios mío, no me voy a acercar tanto que se va a, a evaporar, va a desaparecer. ¿Es tan difícil ser autocríticos cuando las cosas salen mal? ¿O es que somos, bueno, somos no, algunos? Porque otros, como estoy viendo, están eh, de mi lado, digamos, en, en el lado de que esto no pueden hacerlo así. Esto no, no es... No es la manera de sacar un juego. Además, día uno... vendiéndolo con día 1, tal. O sea, día uno, esperas tú, pues un gran lanzamiento. Si hoy se está hablando del Redfall, amigo eh, God Xbox, no son por los 30 frames por segundo. Es por lo mal que está el juego. Que podía haber esperado unos meses sacarlo y. y, y sacarlo bien. Bueno, yo creo que le hace falta un poquito más de... Eh, pero ahora van a tener que ir súper rápido... Para poder arreglar ciertas cosas... Que son graves... Mecánicas de juego... Eh, los combates con los enemigos... Eh, los... Bueno, los, los, los propios enemigos... Los gráficos de los enemigos... Luego también... Eso de narrativamente... Bueno, hombre, narrativamente he visto que... Que lo que podría hacer Un una entradilla típica ¿no? de un videojuego con su presentación, era una entradilla como de un juego indie con imágenes dibujadas explicándote la historia, me quedé, digo esto, que no la han hecho un, ya sabéis, una apertura, un... bueno, pues ni eso. Así que señores, eh, eh, no os digo que os suscribiros, evidentemente, darle like y comentad. Porque he hecho una grabación hoy también con él, Pero esta vez desde la Series X. Se ha arreglado un poco más. Todavía sigue el menú que... que el menú que no, que no se aclara. Si es con el A, si es que hay que darle a... Horrible. Fatal. Y el que diga lo contrario, miente. Y se miente también a, a, a, a ellos mismos. Yo creo que muchos de los que están ahora mismo de, dándole una nota de un 8 no se la darían si fuera un juego de Playstation esto es el mundo al revés como... o sea, el mundo al revés porque como el fanatismo está y siempre lo digo, en todas partes pues siempre habrá personas que digan no, yo no lo veo tan mal pues a mí me gusta la narrativa pues a la vida de la pues cómpratelo venga, chavalote cómpratelo, ve a la tienda ahora mismo y cómprate la edición más cara que haya ¿eh? si tan buen si lo has probado tú mismo lo has probado no no, no se supone que es el gran juego pues venga, ve y cómpralo ya está, es lo que hay y es lo que tengo que decir señores, lo dejo aquí por hoy porque aparte es que no hay manera de tomarme un día libre ayer fue el día del trabajador me acordé de Robocop por otro lado estoy muy preocupado con Arnold Schwarzenegger ahora tiene un cerdo y un perro aparte del de, de, de pony. O sea, ya este hombre ya está preocupando un poco. Mientras que Jack Nicholson está viendo un partido de los Lakers, este hombre está solo en su casa, que no es una casa normal, es ni tampoco la mejor casa del mejor barrio norteamericano. No, no, no. Es una mansión enorme donde vive junto con un pony, un cerdo y, y, y un perro que se parece mucho al cerdo no sé, están ahí como una especie de bola peluda entonces Arnold Schwarzenegger me preocupa un poco desde luego no tanto como, como, como todo esto de... desde luego no tanto como, como lo que ha pasado con, con este fracaso de estreno lo siento para, para aquellos que no acepten las verdades pero es así, fracaso total espero que se arregle que lleguen las actualizaciones lo más pronto posible y, y, y vamos a ver. Pero el que quiera, el que defienda ahora mismo a capa y espada el juego, que vaya y que se compre la edición más cara que haya. Y punto. Pero, o, o yo qué sé, o por lo menos la edición estándar. Tanto que le guste. Terrible, terrible, mires por donde lo mires. Gráficamente, eh, hace popping en espacios cerrados. Eh, las texturas del suelo, por Dios, las texturas de las piedras, las texturas de, de una pared de ladrillos. O sea, cada vez que te acercas es como. No, no, no, no estoy viendo lo que esto haciendo, esto, esto es, es broma. Está, no, es como si no lo estuvieran. Todavía no lo hubieran terminado. Y esa es la sensación con la que te, con la que te quedas. Este juego no lo han terminado. Este juego, ...es imposible que este juego lo hayan terminado... ...este juego lo han metido prisa... ...para que salga... ...y que tiene que salir tal día... ...tiene que salir tal día... ...y mira cómo ha salido... ...es que... Es que es, ...no hay más... ...el que les quiera buscar... Mmm, ...el quinto pie al gato... ...pues... ...yo qué sé... ...pero... ...vamos, por mi parte... ...desde luego... ...está todo dicho... ...no sé qué es lo que opináis ustedes... ...pero... ...vuestros comentarios en la caja de... de comentarios... ...y, y bueno... Eh, en fin eh, esperaros lo que os he dicho antes, esperaros por lo menos un poco a que salgan actualizaciones y eso porque ahora mismo el juego está roto y si no me creéis, pues cogéis y los probáis, y ya está que va a servir también de, de forma de insultar a la gente de, de Xbox, hombre, eso ya lo tengo yo, eso ya lo tenía asumido hubiera salido bien o hubiera salido mal, alguna queja la iban a sacar a sacar la, la queja de los 30 frames pero una cosa es que vaya a 30 frames por segundo que no es un problema realmente y otra cosa es que salga roto que se vea mal que, que, que, que, que no, todo un desastre hasta hasta matar los los, los enemigos las inteligencias artificiales eh, no solamente de los enemigos también de, de los de los aliados o Aliades, porque también sí, también tiene su dosis de wokismo que para mí se queda. Bueno, en fin, hasta la próxima.